Por GT40, el Bugatti Chiron, Shelby Cobra 4.27, Porsche 911 GT3 Carrera. de hoy, bienvenido, hoy estoy con mi parcero Edgar, vamos a ver carros el día de hoy, vamos a ver carros de locos, ya estamos acá adentro y como siempre hay carros de locos, para los que no me conocen mi nombre es David Corral y bienvenidos a este nuevo vlog. Hey. Bueno no está mal que me interrumpan así, Shelby cobra 4.27 Favor. Miren eso. Por favor, mire eso. Porsche 911 GT3 Carrera. Por gt 40 Eh, Bugatti Chir Es la primera vez que vamos a tener un Carrera GT, o la primera vez que vemos un Carrera GT en nuestro canal, no lo habíamos visto, cosita linda les presento el Porsche Carrera GT. ¿Cuánto esa aceleradita, Edgar? Por unos $500, $500, dólares. Estos son los gustos, hermano, que tiene para el whisky, tiene para el hielo. Es que no me lo sé. Edgar, mira, mira cómo es esa placa. Miami, literal. Oigan, ¿qué opinan de este Porsche? Como pueden ver, todo el lineup de Porsche, una belleza. Red Bull. Red Bull? Of course. Perfect. mira I'll always here. hola guys. You the the wing. Wing. Thank you. <laughs> yeah, <of course. laughs> It's face. perfect with this. Oh, with the oh, heat with today. Yeah, sure. You be the yes, you'll be a sensation. Oh yeah. I bet you. Giving people the energy they need. Yeah, sure. Thank you. Vamos a hacer no café ahí. no ¿Ves qué Edgar? ¿Te le me a levantar el, el Red Bull o no? Ahí me quedo, pa. <risa> Mercedes, AMG, G-Wagon, Nest G G63, pero son 6x6. Edgar. Combinación para este carro. ¿No existe mala combinación para ese carro? ¿Ok? Todos los colores se van a ver bien. Todos. La viuda negra. Es un gran carro. Es un gran carro. Me gusta. A mí algo del, del, del tributo. A mí... Todos los Ferraris me gustan, no. No tengo un Ferrari. ¿Cómo no me va a gustar todos los Ferraris? Pero voy a decir una cosa. Hay algo que no me gusta del F8 el Tributo. Es como muy puntudo. No es como esos carros que son así como muy, como que le falta un poquito como de a los lados. No, es demasiado. Más, se vea más, más robusto. Sí, más robusto, más caderón, más sí. Que lo podemos ver fácilmente acá. Mentira, no lo podemos ver fácilmente. No, pero mentira, este es mucho más caderón que el F8 tributo, pero mucho más caderón, siendo sigue siendo muy buen carro, claramente Los Ferrari hoy, hoy se para. Son los dos sí, mejores, sí En el mundo, ¿no? O sea, ¿Vos yo, que... no, no, no, no, no la exposición, sino que hay en el mercado ¿Sabes que las tapas de este son plásticas? Esas son sí, tapas muy plásticas muy El pista tiene todo en fibra de carbono, igual este también tiene unas, unas tapas en fibra de carbono, muy bonito, muy bonito la verdad Lamborghini Mursi. Murciélago Muchachos, Ferrari 458, pero este es modificado. Y una de las cosas más locas de este carro es este alerón inmenso que va, miren, hasta el otro lado. O sea, va de aquí, no me alcanza el brazo ni siquiera, no me alcanza el brazo, es demasiado, demasiado grande. Es impresionante. Si yo tuviera el dinero, me gustaría tener obviamente un Ferrari clásico y tendría uno para hacerle simplemente para jugar como, como está jugando con este Ferrari. Y miren, claramente está... Un poquito más abajo mira oh, yo, yo, yo, yo, yo. No, no, no Muy agresivo Muy agresivo ¿Mm? Y es como Es un poquito como ese estilo de JDM Que a mí me parece una locura Y me parece que uno Si tiene la plata y tienes el billete Deberías darte la oportunidad de jugar con un carro de esos Miren, esto es claramente para que no vibre cuando le estás dando durísimo y obviamente para pegarlo bastante al piso. Miren que aquí se ve que entra bastante aire porque el man ha venido y, y tiene hojitas, tiene hojitas. Miren, miren la altura. O sea, ahí bajan bajando la cámara, pero miren, miren. <risa> cosita linda de Mercedes, ah, Black Series con ese modificado. <risa> Muchachos, me perdió Edgar. Edgar creo que fue a tomarle fotos al... Edgar, estoy seguro que fue a montar, a tomarle fotos porque él es un tipo clásico y se fue a tomarle fotos al, al Aston Martin, ¿cierto? Claro. Yo sabía. Vos sos vos como James Bond, vos sos un tipo clásico. Yo tengo algo de James Bond, sí. <risa> Aquí estamos viendo Lamborghini, Urus, pero Remain. Por Mansori, o sea, Mansori, para los que no sepan, les voy a dejar qué es Mansori, qué es lo que hace. Aquí está mostrando, obviamente, el carro. Tiene fibra de carbono por todas partes. Una belleza, una belleza, una belleza. Y bueno, como pueden ver, se ve mucho más agresivo el carro. los Miren, por ejemplo, los rines y, obviamente, la marca de ellos es muy, es increíble. Después de mucho tiempo, miren, que volvió al blog. ¿Qué tal? Ah, en español. Esta, hay, la gente ha cambiado. Hablo en español. <risa> Para que vean que se habla español este Perroski. ¿Qué más, David? Todo bien. Like and subscribe so you guys can see my WrestleMania. Canaleando Vlog Señores, uno de los más bellos carros que existen para mí, McLaren Senna. Apocalipsis literal. yo tengo un problema con los carros, en el momento del apocalipsis sí. el problema va a ser moverlos porque obviamente <risa> va a haber un problema de gasolina ¿no? Sí. No, y obviamente que necesitas mucho poder, no solamente gasolina sino también baterías Pero bueno, es, es todo un tema. Edgar, estamos viendo clásicos y, y beamers No, estamos viendo clásicos y beamers sí, pero, pero estamos en una discusión es ¿cuál escoger? M4 o M3 ¿Tu M4 sería dos puertas, un coupé o sería cuatro puertas? Ambos los tendría tendrías cuatro ¿Ambos sí, los tendrías cuatro puertas? Sí. Por facilidades, porque todas maneras un carro el día a día, ¿sí, ¿sí o qué? Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el purista bimer lo no quisiera... Ocupe dos puertas. No, no cuatro puertas. Miren, es una, es una gran diferencia entre el M3 y el M4. Aquí lo podemos ver claramente. Este es un M4, pero esta es una versión diferente. Claro, Miren los stops, por ejemplo. Aquí en los stops se acá al ver. Miren, M3, boom. Y el M4, este es un como más delgaditos. M4 Competition, M3 Competition. Y este es un M4 CS. Modelo más, más viejito, sí, pero igual M4.